Bienvenida, Dunia, a InvestWearStateTV.com, un nuevo canal que vamos a empezar a conectar con chapines que están en todos lados del mundo, contando historias de éxito, fundaciones que han ayudado a Guatemala. Ese es el objetivo de esta entrevista. Cuéntenos un poquito en qué ha estado todos estos años. Muchas gracias, Nando. La verdad es que le agradezco por este espacio para dar a conocer lo que los guatemaltecos estamos haciendo en Estados Unidos y en esta ocasión pues me va a dar muchísimo gusto comentarle qué es lo que estamos haciendo a través de Ayúdame a Vivir Foundation, la hermana de Ayubi en Guatemala, son las organizaciones que aportan para poder salvar vidas de niños guatemaltecos que padecen cáncer. Ustedes llevan años trabajando esta fundación, cuéntenos un poquito cuál es el objetivo y cómo lo han hecho. ¿Cuál ha sido el, el objetivo principal? La fundación en Guatemala se inició hace aproximadamente 23 años. Básicamente era porque un grupo de guatemaltecos de gran corazón y muy comprometidos con la niñez de Guatemala se daban cuenta que los niños que padecían cáncer eran atendidos casi que en los corredores o en espacios que no eran adecuados en el Hospital Rusgo. Entonces ellos decidieron de que era importante darles una atención integral y de esa cuenta pues hace 23 años se forma Ayudy Guatemala que aporta el 50% de todo lo que se necesita para tratar a los niños con cáncer. El otro 50% es UNOP a través del Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Uno, como usted sabe, es la Unidad Nacional Oncológica de Pediatría, que ya es un hospital formal y gracias a Yuri, hoy por hoy, ellos tienen instalaciones de primer orden. El Hospital de Guatemala para Niños con Cáncer es un referente regional al que no solo se atienden a los niños de escasos recursos de todo nivel en Guatemala, sino... Tener que ellos pagar absolutamente nada. Y es una atención integral y pues con todos los beneficios y con todos los protocolos que una unidad de cáncer pediátrico requiere. Y para ello pues ellos tienen el acompañamiento del Hospital Jude en Estados Unidos, que como usted sabe es uno de los mejores en el mundo para tratar a los niños que padecen cáncer. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros desde aquí? Bueno, ahora le cuento cómo funcionamos allá y aquí, porque aquí acabamos de comenzar. Bueno, en Guatemala, Ayubi desarrolla un sinfín de actividades para recaudar fondos. Ellos tienen una, una asociación muy bien establecida, muy transparente, al que personas individuales y corporaciones aportan para poder tratar a los niños. Usted o sabe que el tratamiento de cáncer pediátrico en Guatemala tiene un costo de 60 mil dólares anuales y eso es si el niño no presenta ninguna complicación. En Ayubi uno... Guatemala se reciben más o menos y se atienden más o menos 150 niños diarios. Claro que ahorita en época de pandemia, pues por los protocolos que tienen que seguir se ha reducido, pero desde que comenzó a funcionar Ayubi aportando todos estos recursos, no solo monetarios, sino también de investigación, de aparatos y todo lo que se necesita para tratar a los niños con cáncer, el promedio de vida de niños que son tratados en UNOP se ha incrementado de un 20% a un 70%. Sin esta ayuda que Ayubi aporta en Guatemala esto no sería posible. Pero las necesidades siguen creciendo. En este momento únicamente se estima que se está atendiendo a un 50% de los niños de la población pediátrica en Guatemala que padece cáncer. Hay un 50% de niños que todavía ni siquiera han sido diagnosticados ni tienen un tratamiento y estos niños están muriendo porque no tienen todavía la capacidad de ir a este otro 50%. Hace más o menos ocho años se establece en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, Florida, la fundación que se llama Ayúdame a Vivir Foundation, que es una Fundación sin fines de lucro, por la que nosotros ahora en Estados Unidos hace más o menos ocho meses iniciamos y hemos establecido un grupo de voluntarios y de embajadores. Voy a aquí hacer un poquito de, de alarde Yo soy la, la primera embajadora de ayubi y la que está, pues, un poquito liderando y coordinando toda esta labor que se va, se está haciendo en Estados Unidos con la ayuda y el soporte de Ayubi Guatemala. La directora en, en Guatemala es la señora Gloria de Dios. Ella es la directora de Ayubi Guatemala. Luego tenemos a Rocío González, que es la directora de Ayúdame a Vivir Foundation. O sea, ella de toda la parte internacional, está en Guatemala. Y nuestra presidenta en Estados Unidos, la presidenta de la fundación, es la señora Patricia Gutiérrez. Y yo pues soy voluntaria y he conformado un grupo de guatemaltecos y amigos de Guatemala que están donando su tiempo, sus recursos y vamos a iniciar con un sinfín de actividades para poder recaudar fondos. Ya lo estamos haciendo este año, pues ya, ya contribuimos tal vez con un poquito, tal vez un 5% o menos del 5% de lo que se necesita recaudar para poder atender a nuestros niños guatemaltecos que lamentablemente padecen cáncer, pero que tienen todo el derecho y nosotros la responsabilidad de darles una segunda oportunidad de vida digna. Qué lindo eso, lo que me dice una segunda oportunidad de vida digna y más los niños que son tan puros, tan libres. Eh, yo que tengo hijos los veo todo el tiempo felices, todo el tiempo jugando y e imagínense esa, esa emoción transmitirla al mundo y ustedes poder sentirla, hacer es especial estar en la fundación. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se necesita en la fundación para nosotros? Que se transmita la información, que los guatemaltecos conozcan, que se involucren. Los voluntarios y, y embajadores en Estados Unidos lo que hacen es contactar amigos, familia, otros guatemaltecos, eh, amigos de Guatemala, y estamos dando a conocer qué es lo que hace Ayubi, los propósitos de la fundación. Tenemos una página web que es www.ayubiusa.org y cuando usted entra ahí puede donar inmediatamente a través de PayPal, a través de su tarjeta de crédito, de su cuenta de banco y hay diferentes opciones para que la persona que tiene ese buen corazón y nos quiera donar puede hacerlo, su donación en Estados Unidos puede ser deducida de sus impuestos, entonces eso es una gran ventaja porque al mismo tiempo que usted eh, ayuda pues rebaja sus impuestos que debe de pagar al fisco en Estados Unidos. Tenemos nuestra página de Facebook que se llama Ayúdame a Vivir Foundation y que los invito a, a que la visiten, ahí también se puede donar y ahí van a estar enterados de todas las actividades que estamos desarrollando. Para poder recaudar fondos y la otra forma de donar o a través de la página y luego de las diferentes actividades que vamos a crear. Estas son las formas que podemos ayudar a todos estos niños que tanto ellos como sus papás necesitan no solo el acompañamiento financiero, sino que Ayubi les da un tratamiento integral sin costo. Y cuando le digo integrales, desde recibir al niño, darle su tratamiento, acompañar a las familias que en su mayoría los niños que son atendidos en Ayubi vienen del interior de la República. Entonces imagínense, estas, estos padres tienen que dejar a la mitad de la familia ya o toda la familia, venirse a Guatemala, estar más o menos tres meses para que el niño pueda recibir su tratamiento inicial. Y durante esos tres meses, Yubi aporta a cada una de estas familias con insumos, con víveres y con todo para que ellos dejen no desamparar a su familia y que un miembro de la familia esté en Guatemala y a ese miembro le lo ponen en una residencia cerca del hospital para que pueda estar ahí y no tienen que pagar hospedaje, ni comida, ni, ni nada. Realmente, a Yubi es una organización con la que. Cualquier aporte que uno dé de, desde un dólar hasta miles, porque ya tenemos oraciones que, que nos están donando y queremos que eso crezca, ese centavo, ese dólar, créame y se lo digo con todo corazón y honestidad, que es utilizado transparentemente. Y esa es una cualidad que tiene Ayubi, que lo que usted aporta se usa para salvar vidas de niños con cáncer esto es muy importante también porque nosotros sabemos que lo que estamos aportando está dando vida, está dando valor, está dando crecimiento a las familias, está dando sentido de vida a las familias. Y esto a nosotros los guatemaltecos nos une y Así. que nos ayuden desde afuera los propios chapines y que digan, bueno, guatemaltecos, aquí estamos. Se nota la pasión que ustedes le ponen, se nota lo bien que lo hacen y que quieren desarrollar a los niños y al país y que tenga un país salud, es lo más importante, que tenga una salud. Muchísimas gracias por esto. La entrevista era específicamente para darnos a conocer, para que los guatemaltecos sepamos cuáles son las fundaciones ya que están funcionando de una estructura muy fuerte y con una visión muy bien estratégica. Entonces, muchas gracias. Sí, sí. Eh, algunas palabras que quisiera agregar a los guatemaltecos. A nosotros vemos claro sí. muchos desarrolladores, muchos inversionistas, gente que desarrolla el país, que ahorita es el momento para que escuchen esta información. Claro que sí, Nando, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Nuestro lema o nuestro logo, nuestra motivación a través de Ayúdame a Vivir Foundation Inc. en Estados Unidos es ir por el otro 50% de niños que todavía no están atendidos. Me encantaría dejarle mi número de teléfono personal para que cualquier guatemalteco que esté en Estados Unidos o en cualquier parte me pueda contactar, ya sea directo o vía WhatsApp. Mi teléfono es 305-773-1643 y ahí estoy, como decimos aquí, 24-7, eh, todos Perfecto. los días. Para darles mayor información, decirles cómo pueden canalizar sus donaciones, que lo más fácil es a través de nuestra página www.ayubiusa.org y ahí van a encontrar toda la información con más detalle. Eh, yo le agradezco que, genial. que tenga unas lindas navidades y que no es... O deseo sea que el año que viene podamos ir por ese otro 50%. Cuando nosotros decimos el 50% es del, del universo de niños en Guatemala, del total de niños en Guatemala que padecen cáncer, pero este otro mm, 50% yeah. es el que todavía no ha tenido acceso a tratamiento y yeah, a diagnóstico. Okay, perfecto. Así que wow. nuestra es, vamos por la otra mitad. Ese, ese es un reto. Es un reto. Y vamos por la otra para mitad. Es que todos sepamos, digamos, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el siguiente paso para apoyarlos a ustedes? Muchísimas gracias Nando, le agradezco. y Gracias a, a ti, por, por todo. Gracias. Un abrazote. Otro, bye. Chau, chau.